La capacitación siempre es necesaria y más en los temas que tienen que ver con la seguridad y la tranquilidad de las personas que abordan cualquier tipo de unidad de transporte. En este caso específicamente lo que tiene que ver con el metro de Santo Domingo y el teleférico de Santo Domingo, precisamente este cuerpo especializado sigue llevando a cabo importantes capacitaciones. El cuerpo especializado de seguridad del metro y el teleférico de Santo Domingo a través de su escuela de seguridad realizó lo que fue el acto de graduación de la tercera promoción del curso de rescate en las alturas en el sistema de cable aéreo. Precisamente la ceremonia estuvo encabezada por el director general de este cuerpo especializado, mayor general Manuel Antonio Lachapel de los Santos, con la presencia del director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, el comandante general de la base aérea de Puerto Plata, general de brigada piloto Manuel Abad García Ligó, el subdirector de operaciones del centro de operaciones de emergencia Edwin Olivares, el subdirector nacional de la defensa civil, coronel Rubén frontal, el comandante de la unidad contra motines del Midel, E. Jiménez entre otras importantes autoridades civiles y militares, un total de 16 graduandos acritos no solo a este cuerpo especializado, sino también a otras unidades de rescate, como son la Unidad de Comando Especial contra Motines del Ministerio de Defensa, Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército el Comando Norte de la Base Aérea de Puerto Plata, además, unidades de promoción civil, entre ellas la Unidad de Búsqueda y rescate de la Defensa Civil y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia de la Presidencia. Señores, este Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, esa capacitación, lo que es esa graduación de esa tercera promoción, para nosotros tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez más estos sistemas de transporte siguen creciendo en República Dominicana. Recuérdense que en aquellos momentos solamente contábamos con el teleférico de Puerto Plata. Ya eso no es así. Ya tenemos un teleférico aquí en Santo Domingo Norte. Se está construyendo otro en la zona de los Alcarrizos y otros más que se vayan a ir construyendo de acuerdo a la necesidad de transporte que existe en República Dominicana. Y creo que este cuerpo especializado que dirige el comandante Lacha Per para mí toman en cuenta lo más importante que puede tener cualquier ser humano o cualquier institución en un país, la capacitación y la actualización constante. Y poder contar siempre con unidades como esta, señores, unidades que este proceso de capacitación han desarrollado hasta rescate en vivo, señores, eso estamos hablando que superando Óigame, ni siquiera la unidad de rescate de Colombia han llevado a cabo este tipo de rescate en vivo como lo ha hecho esta unidad. Y qué bueno que este cuerpo especializado lleva constantemente capacitación y preparación a su personal en este sentido. Vamos a ver, por favor, brevemente, hay parte de las imágenes de ese acto de graduación, por favor. Sí, en esta tercera población son aproximadamente unos 16 hombres de diferentes pertenecientes a diferentes unidades, tanto de la de Fuerzas Armadas como la defensa civil, del cuerpo de bomberos. ¿Ante cuáles situaciones estas esta operaciones de esta unidad que se está grabando hoy entrarían en acción eventualmente? Esta es una unidad de especialista de rescate en altura de cable aéreo. Para ponerlo en un lenguaje más llano, esa es una unidad especialista de rescate en el teleférico. Se fue la unidad que hizo rescate en el segundo vagón de Puerto Plata. Solamente la tenía el, el teleférico de Santo Domingo, ya hace ya varios años. Y cuando se presenta la, el problema en Puerto Plata, ellos fueron llamados e hicieron el rescate. Y hemos querido expandir los conocimientos a las diferentes unidades de rescate del país. El metro en, en todas partes del mundo ha tenido algunos hechos delincuenciales. Eh, podríamos nosotros decir que en la República Dominicana el SESME está preparado, está capacitado para eventualmente ante cualquier delito que se convierta en un monorriel, en el metro como tal, esta seguridad del metro está preparada para enfrentarla. Claro que sí. Que esa es la función del CESME, es de proteger la seguridad del metro y del telefónico de San Pedro. Comandante la Chaper, ¿cada, ¿cada ¿qué tiempo se llevan a cabo estas capacitaciones al personal? Esta es la tercera promoción que hemos hecho en un año, un año y seis meses. O sea que aproximadamente cada cuatro o cinco meses se, se empieza un curso nuevo de él. Señores, ¿vieron ustedes lo que fue ese acto de graduación? Señores, la tercera promoción de rescate aéreo en cables. Yo creo que eso cada vez más debe brindarle a todos los ciudadanos la tranquilidad de poder abordar estas unidades, en el caso de los teleféricos, el teleférico de Santo Domingo. Señores, de que hay un personal a la altura, un personal lo suficientemente capacitado para llevar a cabo cualquier tarea, que no quisiéramos que pase, pero sí de pasar, tienen la preparación y las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esta interesante tarea. ¿Saben de qué? De preservar la vida cada vez más de los usuarios de estas unidades de transporte, señores. Creo que esta dirección que está bajo la comandancia del mayor general La Lachaper se actualiza a los tiempos y lo más exigente que tiene una unidad es la capacitación y aquí se cumple con esto, en este caso, con esta tercera promoción. Y creo que debemos resaltar aquí... De manera muy importante, el espaldarazo que le dio esta graduación en el día de hoy, el director general de la OPRE. Señores, yo creo que esa presencia del ingeniero Rafael Santos da muestra de los trabajos mancomunados, de esa alianza estratégica entre estas dos instituciones, lo que es la OPRE y este cuerpo especializado de seguridad del metro y el teleférico, pudiendo dar esfuerzo cada vez más. ¿Ustedes saben para qué? Para lograr el mejor servicio y los estándares de calidad internacional que exigen estos tipos de transporte, en este caso, unidad de cable aéreo como son los teleféricos. Creo que ese espaldarazo del ingeniero Rafael Santos al comandante La Chapel da muestra de lo que son ideas en conjunta y trabajo unificado para cada vez más mejorar la calidad y la capacitación de estas unidades de transporte, en este caso el teleférico y esta unidad de rescate que es de suma importancia para este tipo de transporte. Enhorabuena, esta tercera graduación.